Nunca sabes ah, qué te va a pasar en la vida. Eso es verdad. Puse un comentario diciendo, ponga más riguetón por <risa> favor. Lo peor es que sabía que era yo el que estaba escribiendo sí. y el DJ me miró. Pero qué pasa, llegamos nosotros, tomamos unas copitas, prestamos de acá. Aquí que hablar un poquito más del chismecito ahora. Vamos a hablar de mujeres. Sí. De las novias. Entonces Ustedes han tenido todas las experiencias de las latinas y las coreanas. Bueno, yo por ejemplo, como dije anteriormente, nunca tuve una relación seria. Pero sí. Pero sí tuve amigas. Y también tuve amigos. Que amigas sí, especiales. Si novias Ya de lo que estás hablando. Eh, no, Chicos, quiero cuidar a mi imagen. Eh, El tema como de, exp de expresarse, la, las coreanas no expresan mucho, ¿no? como que tienes que adivinar todo el tiempo, mm, es, un juego, pues, es como mío. que sí. algo no le gusta o algo simplemente cambia. Pues sí. igual no hay que generalizar ni que claro. son personalidades, ¿no? Como la parte en Colombia pues somos muy, ¿cómo se dice? Somos muy mimosos, como de abrazar, el claro. besito, de cogerte la mano, de aquí no tanto, ¿no? Algo bueno, por ejemplo, es que aquí sí, por ejemplo, te cumplen mucho la palabra, la palabra tiene como un poquito más de claro. valor, como que te dicen nos vemos el sábado a las 2 sí. Y el sábado a las 2. Es que los coreanos, con el sí. tiempo, el día y todo, son, sí, más... son muy claro. estrictos. Entonces, como Totalmente. buen colombiano, yo también era llegando tarde a todo. ¿Dónde está? Ya va saliendo. Y yo sí, me entraba a, a duchar hasta ahora. Entonces, es interesante. Eso sí. Es que yo también cambia. Cuando estaba en México. Como que no me importaba tanto, o sea, mm. siempre llegaba como 10 minutos tarde o así Pero ya llegando a Corea como que me no. molesta, ajá Me ha tocado también aprenderlo porque yo era muy puntual, eso sí lo confieso Creo yo que las latinas son como más independientes o sea, Ah, sí, no. más independientes. totalmente eh, Acá por ejemplo vos tenés una relación digamos seria con una coreana ya es dele con, el, con los mensajes todo el tiempo le tienen que prestar muchísima atención pero obviamente lo bueno es que esa persona también te brinda muchísima claro, atención claro. y cuidado no pero uno siempre Necesita su espacio Que no muchas coreanas lo, lo, lo comprenden ¿Y tú cómo empezaste a andar con coreanas? ¿Qué te interesó? ¿Qué me interesó? Buena pregunta No, mira la, Yo como les conté Yo fui primero a Australia a estudiar Y estando en Australia Yo en Australia la verdad quería No, no pensaba en coreana ni ah. nada Yo quería era una australiana Pero cosas de la vida, <risas> eh, de la vida eh, Conocí pasa? una coreana muy linda Y no, la quise mucho Y me enamoré perdidamente Entonces claro Esto a pesar de que yo ya había leído Y por mi abuelo Pero pues como verla Cultura y que te lleven a comer comida coreana, sí. eh, los chopsticks, el kimchi, que bueno, una cantidad de cosas que todo era nuevo. Entonces, eso me, me gustó mucho, fue muy buena experiencia y por ella incluso fue que terminé. Terminé ¿Qué, acá, qué, ella fue a Colombia, estuve un tiempo y vine acá a estudiar. Ya después, pues no se dieron las cosas, pero. Qué loco me gustó. que la conociste en Australia sí. y luego viniste a Corea por ella y. Sí, Tú es ¿eh? ya estás aquí por 5 años. Me vine vine bueno por ella, estudié acá, hice la maestría y ahora... Nunca sabes trabajo, qué te va a pasar no? en la vida. Eso es verdad. Totalmente, a totalmente. Te va a cambiar. totalmente. Tú la verdad he estado solo con coreana coreana. Y al sí, principio ha funcionado, sí. ¿no? Wow. Creo que de pronto es porque, claro, también hay muchas coreanas como que quieren algo nuevo y como algo totalmente diferente. Sí. Pero y llego bien. yo, entonces <risa> no, totalmente no. diferente. Y claro, la comunicación creo Uy, que es sí, lo, sí, sobre más, todo lo más importante. Tienes a una novia que no habla del mismo idioma cuando se pelean. Eso era pelean? un gran problema. Eso <risa> <risa> era un gran problema. Ya con el tiempo ya empezaron entender las palabrotas y, y de lado y lado, ¿no? Que siempre salen, sí, se repetía. Eso, eso creo sí, que es lo primero que, que, se, que se aprende. Yo con mi novio coreano a veces cuando nos peleamos y yo me enojo mucho. A veces no me sale el coreano así, obviamente, porque Ay. estoy así muy enojado. Entonces digo algo en inglés, bueno, una grosería o en inglés o en español y como que él se empieza a reírse, como, ¿qué? Como él me la pelea, ¿qué? ¿Qué dice? Lo dice otra vez, otra vez y ya empezamos a reírnos y no nos podemos pelear por eso. Pero es bueno. No, y esa sí, es la es cosa, una... no sé ustedes, pero yo no me puedo quedar con nada, ¿no? Como que aquí peleas con y los coreanos como que son buenos manteniendo la paciencia o no te dicen nada, pueden durar así toda la noche, al sí, día siguiente sí. no pasó nada, ¿no? Yo lo he intentado, pero no puedo. Yo tengo que expresar Ajá, sí. mi malestar. Entonces. Yo pero... me lo quedo aquí. No, porque... Ah, sí. si se me olvida es olvida el no. siguiente día. No, pero si es mi novio y estoy peleándome con él y no lo arreglo, como que es pérdida de tiempo para mí. Es un tiempo especial donde cuando... O sea, puedes puede estar feliz con él, pero nada más porque tienes ese problemita que por se puede resolver. Por eso yo resolver. lo cuento de olvida. Pero es que creo no, que ver, esa, no <risa> se te olvida ese pedo No, pero yo me lo quedo Mira. adentro y el siguiente día duermo, me levanto y como que se, le va. se me olvida Yo también soy así Pero después, ¿sabes? cuando estamos peleando por otra cosa Lo vuelves a traer Ajá, sí, lo vuelvo es, a traer y sí. digo, es que sabes también ya Vos hiciste esto y además me está pidiendo esto, como que lo, lo conectas Sí, sí, ah. es lo Pero peor. es que también trato de hacer eso, pero no me gusta porque no me gusta cuando yo empiezo a hablar de lo que ha pasado antes Sí cuando lo empiezo a decir, digo, oh, ¿por qué lo estoy diciendo? Entiendes? Bueno, yo honesto, ¿qué, ¿qué me gusta? Bueno, el tema de la seguridad, de verdad, vas a un restaurante y apartas la mesa y dejas el celular y puedes irte al baño y no pasó nada, como tema de que igual, pues la gente es muy respetuosa, no vas que quedar te arme problema acá, es muy difícil. El país está bien, la comida es buena, es increíble, eso me gusta mucho. Cosas que no me gusta, de pronto... Eso, la falta de expresividad Porque a veces siento un poco de hipocresía Hay veces Ay, que te sí, hablan mucho. y esa hipocresía coreana Muchísimo. no la soporto sí. mucho, mucho. Y claro, y aquí también eh, todavía es un poquitico más cerrado O sea, no, no es como vivir, digamos, en Australia o Estados claro. Unidos Que es como más multicultural uh -huh. Aquí todavía tú, por ser el waegugui el, el, el, el, el extranjero Pues también, por ejemplo, en relaciones pasadas con coreanas eh, No sé, en, en, en Colombia tienes una novia y a los ocho días puedes ir y presentarte a tu hermana y a los 15 días celebrar sí. la navidad juntos y aquí no aquí pasa un año o dos años y si no es la persona con la que te vas a casar como que no son más sí, reservados, más en reservados. y el working eh, la... no dice una cosa y, más, y, y, y, más, y... y... y más. no y en la cultura del trabajo también no me gusta es demasiado o sea es muy estricto sí, como que yo vivo me cago. Ah, me cago. trabajas es para vivir así. bien no pero no vives para trabajar sí. aquí es vivir para trabajar entonces eso sí. conociste más. para esconder todo eso Uy. <risa> <risa> Años, ¿no? <risa> todo no hay cosas buenas y malas es encontrar como yo por ejemplo a ver lo que a mí me gusta de acá es el tema de la disciplina y bueno como acá se demuestra también hoy en día por el tema del corona Corea es uno de los países sí. que, que mejor, mejor control tiene pero bueno eh, también el tema de seguir adelante creo que los coreanos son muy, muy pilas con eso claro. o sea que o sea por ejemplo tenés que hacer un trabajo hoy no lo dejas para mañana, de ningún modo. O sea, lo terminas sí. en el mismo momento. Eh, creo que es eso. Pero eh, esto también tiene su lado eso, contrario. Ajá, o negativo. Hay un límite, pero. Claro, se sí. se pasa. Ajá, ah, se pasa. Este, todos están mirando el piso o el celular. O sea, como que no, no hay vida en la ciudad. ¿Cómo Qué se triste. puede hacer? Prácticamente está como agotado ¿no? de todo eso y muchas veces cuando estás en el subway, caminando en el subte, te chocan y como que no te dicen ni perdón ni perdones, nada, pero es que no te es como no tienen, ajá, la, energía. No tienen la energía, ni tampoco saben que existís. Pero y últimamente está entrando mucho el reggaetón también, los coreanos. Sí sí, ah, sí, sí, sí. Como que ahí también... Los J Balvin y todo eso. Ah, sí, la es? la es? Es? Maluma. Sí, sí, eh, había un bar nuevo. Estábamos caminando enfrente de Fountain Y estábamos caminando buscando un bar con música Ajá. latina. Y nos encontramos y, y me dice, ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? O sea, de un kilómetro. Porque soy un enfermo reggaetón, ¿no? Entonces, de un kilómetro ya estaba escuchando. <ríe> ah, ya, ya, ya... está no, bailando reggaetón. <ríe> Sigue la música, sigue la música y vamos así. Claro, uno. Es que si sí nos gusta ir a esos bares más que los antros coreanos, porque los antros coreanos son muy diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Total. Diferente. O sea, no es como... El ambiente, la gente, claro. o sea, todo, la música, todo. todo cuando todo vas nuevo. a un antro coreano es como, ok... ¿a vas, vas, vas a casar, obviamente. <risa> o sea, acá en Argentina, por ejemplo, cuando íbamos a los boliches es como más... Disfrutar entre amigos también, pero mm. si, si podés ligar, ligás, no sé. Pero acá ya es como ligar Todos están contra la pared así, haciéndose los lindos, ¿no? Sí, Las no sé. chicas todas en el medio como... Claro, ahí... Y lo para peor te te de te... todo es que cuando estás en un boliche coreano Tampoco ni miradas, ¿entendés? Por ejemplo, en los boliches que íbamos a en Argentina entre, entre la gente como que se tiraban miradas Y ahí sí, como sí. que demostraban la, la, la, digamos, el interés hacia esa persona Y ahí se, sí. se concretaba, pero acá ni miradas sí. o sea, como Nada más que... te van de, de atrás, te agarran y ya Claro, Ajá. te agarran y ya, o sea, es así Es parte cultural Nada ¿no? más me imagino tú y yo perreando ahí todas las niñas No, pero <risa> siempre, siempre me pasa eso Porque cuando voy ando todas las... Sí, sí. todas las coreanas Se visten igual también Nada más están como ah, Haciendo esto y yo y mis amigas Ahí como en el piso, en el suelo sí. Ah, sí. Ah, Los hombres principio como que nos ven, se paran junto a nosotras y empezamos a ponernos en el suelo y como que se ponen así de que okay. <risa> aquí no, aquí no y luego nos hacen un círculo ya, y nos ven como sí. diferente pero a mí también cuando o sea cuando voy con Andrés hay un bar que se llama bueno puedo decir el nombre no? sí. el Bulldog se llama donde ahí ah. se junta mucha gente que, que bailan profesionalmente o sea ah, que ya. van a clases entonces como que eh, cuando bailan es como más así con pasos, o sea, Ajá. como que se hacen correcciones, sí. es como que no se puede, no es como un boliche Ajá, latino. Uh -huh. Pero qué pasa? Llegamos nosotros, tomamos eh, unas eh, copitas, nosotros no bailamos como ellos, pero estamos de acá. <risa> la otro fiesta, la Cuando entré yo dije, "Aquí voy a hacer la sensación. Yo no bailo muy bien. Yo soy rolo y el... No, bailo muy bien, ya los colombianos me, me entenderán, Entonces, pero yo dije, aquí debo ser la sensación, en Corea, <risa> reggaetón, y <risa> o sea, sí. entré cosas? cuando entré. Llegó Andrés, o sea, llegó el colombiano. No, todos bailaban súper profesional y yo dije, no, no, me, no, no, no, no. Igual, me quedo igual, sentado. Mejor igual me, igual, igual me... quiero hacer un comentario de ese bar. Resulta que ese bar solamente pone salsa, eh, bachata, sí. muy poquito de reguetón. Y nosotros cuando llegamos estamos tomando y decíamos, ¿por qué uno no nos ponen reguetón? No? Qué, qué onda acá? Entonces qué pasa. Andrés estaba medio como calientito y dijo, no ya está. Entró al Facebook de Kosovo y puso un comentario diciendo, ponga más reggaetón, por favor, <risa> como corrijan eso. Lo peor es que sabía que era yo el que estaba escribiendo sí. y el DJ me miró. Okay, y la cosa fue que cuando saqué a bailar, me animé, yo dije, bueno, ya está, ¿bailas? Y ya empezamos a bailar, me dijo, ¿uno, dos o tres? ¿Qué? ¿Uno, dos o tres? ¿Qué es eso? Paso uno, dos, no, claro, me di cuenta que era una academia, los, sí. los entrenan Ay, y es wow. como eh, paso uno, lo, lo, bailas mecánico, paso dos y paso sí, tres, wow. entonces yo le dije, olvida todo lo que, no. que sabes y sígueme, y la, paso, la paso, wow. se pasa como más increíble, es más, no, me acuerdo que Andrés me enseñó unos pasos y con, no, no podía, y dije, no Andrés, perdón, pero yo aquí voy a perder. No yo no aquí Con mi novio coreano íbamos afuera a Esteban a bailar y así, y todas mis amigas son de Estados Unidos, ellas ahí perreando, así, no, bailando no, ahí en el sí. suelo. Sí. Y, él, sí, sí. y él me ve bailar así desde allá, y lo veo y me dice. <risa> <risa> y luego sale reggaeton y yo... voy al centro y empiezo a bailar y... <risa> Fíjate este es que es diferente, o sea, en Corea, por eso, o sea, cuando estuve con ella una vez en Iteon, cuando escuchaba en la calle el reggaetón, a mí me, me entra así de uno, sí. ¿no? Porque es muy como, ¿cómo te decir? como, claro. de, pues, es como es que nuevo. pase el himno nacional cantina. Sí. nostalgia. <risa> <Claro>. <risa> Colombia es mi, a pesar de muchos problemas que tiene Colombia, pues yo soy colombiano 100%, y me gusta mi país, lo amo, pero rescato todo lo bueno que tiene Corea, lo que he aprendido, la puntualidad, me ha aportado mucho. Entonces creo que es como encontrar un balance, no es cuál prefieras, sino claro. como mm. tratar de coger la mejor cara de ambos claro. y que eso te forme a ti mismo. Entonces, en el momento llevo 5 años en Corea, pero eh, estoy feliz acá, o sea, a pesar de que extraño Colombia, mi familia, mis amigos, mi música, mi comida... Pero igual, esta es como una segunda casa y me siento muy cómodo acá. Tú viniendo de allá, ¿qué le puedes aportar acá? ¿Qué la puedes hacer? La sea la negocio, la sea... Bueno, cualquier cosa, entonces... Pero también. especialmente contigo, porque tú eres colombiano, colombiano, o sea, nosotros sí. somos coreanos y tenemos algo aquí que como que... Que no los ata, sí. Pero tú como colombiano, colombiano, aunque digas que te gusta vivir aquí, que estés sí. feliz y que has encontrado posiblemente tu segundo hogar, es algo muy grande. Totalmente. Como que los coreanos nos sentimos orgullosos de escuchar eso, ¿no? porque uh -huh. bueno. hay cosas que odiemos de Corea. <risa> sí, en, en todo lado escucháis. van a haber cosas buenas y malas, ¿no? Pero es como... En cualquier lugar. A mí me gusta este país, pero como dijo Andrés, yo también, o sea, nací en Argentina, viví toda mi vida en Argentina y lo que realmente más necesito ahora es, por ejemplo, compartir un fernet con mis amigos, un asado, irme a la playa un fin de semana, sí. en la ruta, parar en la ruta, tomar unos mates, eso es lo que, lo que más extraña y lo que realmente necesito ahora, pero sé que, a ver, a la vez estoy en este país, estoy aprendiendo mucho todavía, para mí crecimiento es muy buen país, pero para un futuro creo que me veo más por el, o sea, viviendo en Argentina que, que en este país. Okay, vamos a acabar el video aquí, espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Vamos a ver si hasta ahora nos animamos a hacer un canal, ¿Sí? Gabriel y yo. Entonces ahí estaremos contándoles. Dejen bueno, los sí. comentarios abajo si quieren ver más videos con estos chicos y mi hermana. Y los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós. adiós. Thank you.